pareció como una lanza y yo no me ha, yo no recuerdo tener una Pero, lanza. Tenita, eh. tenita, tenita, tenita, tenita, tenita. A ver, ¿a quién le damos la bienvenida? La bayoneta, El sable, no mata de uno ¿no? Pero el spear es el este sí, gata, no? ¿no? sí. eso también eso también mata de uno. me ha matado ¿Eh? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha Mata, mata, mata, sigue matando, sigue matando. no yo, yo, Mata, mata, mata, sigue, sigue matando sigue matando. Miren, miren, miren. yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Chiro, vale, andiro, andiro andiro andiro cosa. matar, no? ¡Eh! matar, que está recargando. ¡Está recargando, no voy Pero ¿dónde estáis? Yo estoy aquí al lado en el muelle este. Sí, venía pero, pero, a pero tiene que darle la cabeza por matarlo no. Eeeh quien esta disparando Eeeh este que nada es que hace Eeeh Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, este espabilado no aquí, no. Espabilado este Oye, eh, tengo aquí escopeta eh Y es que saco un barco Siempre empieza a meter pepazos Este quién es? No sé, es un pesado, tío, no ¡Ey, wey Pero se, se es malísimo! ¡Eh, ahí hay gente arriba, gente ¿sí? arriba, gente arriba, Son los policías, seguro, sí, son los policías. Sí, son los policías. Eh, mira este Y uno con, la, uno con el cuchillo, va? matalo, matalo Eeeh, ¿Sí? desmayado Juego <ríe> arrebato ¿Cuánto tiempo, un Venga, tengo una? ¿Me la dejo? ¡Adiós! qué Te he matado un pibe. te he matado un pibe, Tiene muchas armas eh ¿Cómo, cómo? cómo ¿Qué haces? loco! No me te... parece Adiós, pan chino. <ríe> ha pillado, tú. Oye, me podamos! Va a intentar disparar, va a intentar disparar. Se ha disparado, se ha disparado. No lo ha cargado. balas, ¡Adiós, que se eh, me estaba matando el negro este! <risa> <risa> ¡Eh, dejalo, dejalo! Que, no, que lo que quieras es que, no, que no. Hasta los cojones, dice uno. ¡Corre, uno! <risa> <risa> ¡Yo, güey! ¡Yo! <risa> Hostia, oh, se ha quedado pancho. Hemos sí, sí, sí, sí, sí, sí. abandonado a pancho. El El Mira, apuntad a la me... persona con la polla esta. que está súper mal hecha. Me, tío. me, me tiro, eh. Me estoy disparando, Me estoy disparando, eh. ¿eh? panchito. ¿eh? Me estoy disparando, panchito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, lado, no. No, no. No, que No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Que no. No, Cuidado, Estoy en su base, estoy en su base. Por aquí, por aquí abajo, por aquí abajo. Seguí la tanque, por abajo. No, no, ya está, ya está. Ya, ya, ya. aquí! Ah! Ah, ah, ¡No! ¿Me mató? Es Mileni, tío. Ah, es Mileni <risa> okay, con el Aldmi. Está con 7 F7, Jarma. Nice F7, bro. Ya está. A loco. Venga, Toto ahora por aquí como pasa? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, no Vámonos, bueno, vámonos, bueno, bueno, venga, Yo bueno, ¿sí? corre, monta, Joel, corre, monta. Vale, ya paro, ya paro, ya un rato No, dos no. oh, pues con esa madera empezamos a, a cerrar esto. Es verdad, vamos a el ¡Vamos, vamos venga! No, <ríe> no, no tengo nada ¡No tengo ¿eh? <ríe> <Yo> madera. <no, ríe> Es que no, dice Vaya pistola guapa que tienes, ¿no? Tu metal es que era blanco, va a ser fácil. Ah, vengo, sí. Vale. Es que hay una minicueva, tú. ¿En serio que hay una minicueva? Metemos hasta allí si queréis las cosas, eh. ¿En serio? ¿Y yo? Vaya sacada, ¿quién ha hecho esto? ¡Eh! Venga, aquí tengo uno. Un nota, un nota. Venga, tú, un nota. ¿Dónde se comprar un barco? ¿Dónde se yo, claro. el barco está hay que petarlo, eh Uah. Voy a petándolo yo, si quieres Y petalo porque está... No, espérate, dile que venga díle... Yo le he venido que lo borre <risa> Otra vez, yo güey, que te pasa, yo güey? Pongo gate, pongo gate Te fallo otra vez, tío te me da fatal disparar de arriba está Le he da dado cuerpo, lado, eh? le he dado cuerpo yo también ¿Qué pone en el barco ese Pero Se ha desangrado, se ha desangrado Se nos ha bajado uno, se nos ha bajado un Que soy yo, que soy yo, que soy yo no, es otro. Otro muerto. Yo, porque ya puta mierda ya es lo que nos han intentado hacer, ¿no? Los ratones. Lo visto ya he cerrado cerrado entera la de la base. ¡Vamos! <risa> no, <no, no>. ¡Qué <risa> cabrón! ¡Por si para para si no! ¡Por si Mira, mira, mira, pues se ve alguien dentro del barco. Me, <risa> me, dice, me cago en los muertos. Tío, tortuga ponlo el Small crucero o algo así. Aprieta la F y hace la pose ¿Small de... crucero? No, no, yo es que me he comprado un small.. no sé qué. Pues tiene que estar aquí. Pero ¿dónde? Pero spawnéa en el, en el agua. Sí, sí, ese debería ser tuyo, el que está ahí en medio. Este debe ser tuyo. Pues.. No. No es este. Estas leuqueados ¡Ah, ahora! Si, es ¿Tú ya te has comprado esta mierda? Ha sido sin querer, la verdad Yo decía un cuadrado, hermano Coño, decía... decía es eh Yo... no sé qué entiende por el mall ¡Piso la puta mierda, tú! Me ha matado uno, me ha matado uno, me ha matado uno Que yo quiero comida, que no sé dónde está lo de la comida ¿Dónde está el Marcelo este? ¿Dónde está lo de la comida, negro? No tengo, no tengo, no tengo. Idea, ire, ire, no No, toma por culo Yo, quédate quieto ya, eh. Matalo, guantes. El bug, el bug, el bug, cagatron, que te mata, que se mata. Guarda, este me lo. Con la cuchilla, ¿no, <risa> aquí, aquí no me cabrón. Aquí aquí me pongo yo a eliminar, gente. Este. Que me ha robado. Me imagino con la lanza de eh, no responde. No me cachale. Eres nota, eres nota. Estoy contigo. Intentar sí, cuchillarme tú. Fleca la acá. ¿Me lo cargo o qué? mal! ¡Venga, Johnson! ¡Oh, amigo, Por puto máquina. Venga, a mí, a mí. A mí que me sigan intentando matar. Cuidado, cuidado, Terio, que tenías. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Ese, ese, ese. ¡Toma! ¡Terio, qué para eso estamos! ¿Has escuchado lo que ha dicho? ¿Has escuchado que ha dicho? Dicen nota. ¡Ajá, que no tiene munición, voy yo por el Este y este. Para GR. Vente vente. vente, vente. Te lo ve, te lo ve. Coño. Ay, Una pregunta, ¿sí? ¿dónde coño estáis para empezar? Así de curiosidad. Parea, me está, parea, parea. No trae, este vale, no vale, vale, vale. ¿Quién me ha baneado? Yo estoy. Me han baneado.